Hoy hemos preguntado a la Diputación en Juntas Generales de Vizcaya eh, sobre si después de tres condenas de inspección de trabajo, eh, Diputación que mantiene relaciones eh, contractuales con, con Petronor, si estas eh, relaciones las van a revisar o no, eh, teniendo en cuenta las cláusulas sociales que esta Diputación dice, dice haber firmado. Eh, resulta que eh, se escudan en que como no hay contrato, eh, solo hay convenios, eh, no tienen por qué cumplir cláusulas sociales y entonces ahí se lavan las manos y han puesto en valor todas las cosas bonitas que hace Petronor. Petronor, sin embargo, es una empresa que lleva tres años en un plan de igualdad, por ejemplo, que como decimos, eh, a pesar de presentar un ERTE que lo tumbó la justicia, eh, ha obligado a sus trabajadores a eh, hacer una bolsa de trabajo de unas eh, 20.000 horas extras eh, con un ERTE, y, eh, entre otras cosas, pues es una empresa eh, cuanto menos cuestionable en las aportaciones que Diputación dice hacer al erario público. Es una empresa que, según el sindicato de, del diputado general, eh, pues eh, no aporta eh, en, al impuesto de sociedades de Vizcaya nada. De hecho, eh, sale ganando del mismo con sus exenciones fiscales. Por eso ponemos en cuestión a la empresa, a su modelo de gestión y, sobre todo, a que Diputación no diga nada a este respecto, sino que le ponga la alfombra roja.